Gracias, sí, buenos para días, para una disculpa por la pequeña este, demora, vamos ya a comenzar, bueno a seguir con esta este, rueda de prensa, agradecerles a todos los compañeros de este, los medios de comunicación, Pedirle a Francisco, no sé si esté por ahí, por favor ven para que transmitamos en vivo, hermano, por favor. Sí. Para nuestros amigos de Facebook, que nos puedan ver en vivo. Este... Un sí, que sigan, estamos transmitiendo en vivo. Sí, ah. que... <risa> <risa> También para que nos vean este desde la página del mar. Toma, gracias. Y agradecerles a todos, entonces creo que Sergio ya les dio un pequeño este, preámbulo de lo que hemos venido haciendo, comentarles que eh, pues el MAS desde el Congreso del Estado seguimos presentando iniciativas a través de nuestra representante en el Congreso, la diputada Alfonso Leticia, que no pudo venir el día de hoy porque como ustedes lo saben están prácticamente concluyendo ya el periodo ordinario, los diputados, este mes termina prácticamente, aún no se sabe si vaya a haber periodo extraordinario, eh, pero bueno, si no hay extraordinario, pues tienen que sacar todos los pendientes que hay un importante rezago en materia legislativa que hay que hay que sacar, ¿no? Entonces, el objetivo de esta, esta, esta, esta? Eh, esta rueda de prensa son dos cosas. Primero, inicia, eh, presentar las iniciativas y reformas a la ley que vamos a presentar en el Congreso del Estado antes de terminar este periodo el Partido Más Apoyo Social y segundo hablar sobre el proceso electoral 2024 que ya se avecina, que prácticamente estamos a escasos cuatro o cinco meses de comenzar, como saben en septiembre comenzamos y eh, bueno también eh, dar un pequeño resumen del de Congreso de los Niños que fue pues, la actividad que le tocó realizar a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología que preside nuestra diputada. Entonces, si quieren, eh, comenzamos con las iniciativas. ¿Ya habías comenzado con alguna? No? Platiqué a grandes rasgos de las, de los tres, de las tres cosas. Ok. El, el, el, la primera, que es la que ya presentamos en el, en el Congreso de, de del Estado, es la del de, Día de las Personas de, de, Talla, de Talla Baja. Baja. ¿Qué queremos? Que las personas con talla baja sean reconocidas en el Estado de Quintana Roo, como son reconocidas en todo el país, como son reconocidas en todo el mundo. Como saben, el partido Más, más Apoyo Social somos el partido de la inclusión. Hemos estado y hemos dicho que vamos a estar legislando y presentando propuestas en favor de las personas discapacitadas, en favor de las personas vulnerables, en favor de las personas de talla baja. En fin, entonces, eh, con esa iniciativa que se presentó prácticamente el día... Lo presentamos a finales... De a finales marzo. Del, del mes de marzo, sí, se presentó la iniciativa para que eh, en el estado de Quintana Roo tengamos ahora el 30 de octubre de cada año, se celebre el Día de las Personas de Talla Baja. Para poder, uno, eh, potencializar y ampliar los derechos de personas de talla baja, para que pueda haber conocimiento, para que pueda haber eh, concientización de la sociedad de que las personas de talla baja, pues también están en el estado de Quintana Roo y también tienen esos derechos, ¿no? Entonces, ¿qué refiere eh, a talla baja? Bueno, las las personas de, de... Les voy a dar unos datos, si quieren, para explicar eh, por, el porqué de la iniciativa. Eh, la expectativa de la vida y el coeficiente intelectual de las personas con acondroplasía son los mismos que de las personas de talla normal. Es decir, este es el término médico para personas de talla baja. Entonces, su esperanza de vida es prácticamente igual al de personas de talla normal. La acondroplastía a lo largo de la vida, como la otitis eh, frecuentes, eh, son problemas de la columna, torcedura de las piernas, apneas y en ocasiones... Eh, pues algún problema eh, que se haya generado en, durante la gestación, que pueden generar este este problema, ¿no? En México, desde el 2014, se decretó el 15 de octubre el Día Nacional de las Personas de Talla Baja. Por eso nosotros estamos proponiendo que aquí en el estado de Quintana Roo sea el 30 de octubre. En el nacional es el 25 de octubre y aquí en Quintana Roo estamos proponiendo que sea el 30 de octubre. Hay más de 4.000 formas distintas de enanismo eh, que se pueden presentar. Por eso la pregunta del compañero, lo que decíamos es, las personas de talla baja, eh, se, eh, se, se puede explicar como personas que tienen las extremidades o los miembros pues, un poco más pequeños, eh, de, de una talla normal, pero que tienen una expectativa de vida, de vida igual a la de una persona de talla normal. Hay 4.000, como decíamos, diferentes tipos de enanismo, entonces, lo que queremos es potencializar sus derechos eh, y darles ese reconocimiento que se merecen, que luego la gente pues igual no entendemos o no sabemos sobre estas condiciones, entonces queremos potencializar sus derechos y darles el reconocimiento que se merecen las personas de talla baja. Presidente, ¿por qué el 30 y no el 25 para homologar pues a nivel nacional? Precisamente quisimos que las personas de talla baja tengan... Otro día de reconocimiento, ya tienen el Día Nacional, que se hacen dinámicas en el Congreso eh, de la Unión, en el Senado de la República, en las distintas instancias federales, se hacen dinámicas y, y, y actos para celebrarlos, para conmemorarlos. Creemos que aparte de ese Día Nacional, tengan un Día Estatal para que en el Estado podamos eh, potencializar sus derechos y conmemorar pues la importancia que tienen. Sobre la pregunta que hacía también el compañero... Las estaturas son desde un rango de 81 centímetros de altura hasta 1.30 metros. Es más o menos el rango de personas de talla baja. Esa es la primera iniciativa que ya presentamos en el Congreso del Estado y que esperemos que pues, con el apoyo de las demás bancadas pueda pasar esta iniciativa. ¿no? La segunda iniciativa... Eh, que vamos a presentar, que esta todavía no la apretamos pero estaremos la siguiente semana o la otra presentándola, es la Iniciativa de Reforma a la Ley de, de Educación del Estado, bien, mediante el cual se plantea que ahora el ajedrez eh, se realice de manera, eh, sea una actividad deportiva en las escuelas oficial en las escuelas públicas y también, si así lo quieren, en las escuelas privadas. decir ¿Qué queremos? que el ajedrez, que es, una, pues es un deporte mundial, un deporte que en todo el mundo es conocido como un deporte de, de un rendimiento importante, también en nuestro país, también en nuestro estado, se ha reconocido como una actividad, un deporte extracurricular, que se incluya en las materias de los alumnos. Le, la iniciativa tiene por objeto que en la Ley de Educación del Estado de, de Quintana Roo, dentro del catálogo de actividades deportivas, ahora también se incluye al ajedrez, no se incluye todavía al ajedrez, viene un catálogo de distintas actividades deportivas, queremos que también el ajedrez, que es un deporte en el cual pues usas la mente, usas la inteligencia, se incluya en este catálogo, eh, pues como saben el partido más, aparte somos el partido de la inclusión, estamos convencidos que el deporte, eh, tiene beneficios físicos, tiene beneficios emocionales, ayudamos que los jóvenes, que los niños estén ajenos, estén lejos de las adicciones, estén lejos de pues todas esas actividades que no nos benefician como sociedad. Algunas características del ajedrez, para que entendamos rápido, es un rendimiento físico de resistencia, alta concentración, en algunos eh, ámbitos es considerado como una ciencia o un arte, eh, como una estrategia de potencializar la educación, otros beneficios, te enseña a pensar, a actuar rápido, las consecuencias de una buena o mala decisión. Cuando movemos una pieza en el ajedrez, pues pueden comernos esa pieza o podemos perder la partida. Por eso queremos que el ajedrez sea considerado como un deporte en las escuelas. Y ya por último, queremos proteger a las mujeres, queremos que las mujeres, que los jóvenes, que los hombres del Estado se sientan protegidos. Vamos a presentar una iniciativa como iniciativas que se han presentado en varios estados de la República, en más de 7 ocho estados de la República, para que las mujeres, para que los hombres puedan eh, portar dispositivos eléctricos de, de, de defensa en las calles sin ningún problema, para que ya no sea un delito que puedan tener un dispositivo eléctrico. Algunos son del tamaño del celular, algunos son un poquito más grandes, con distintas formas, de distintas maneras, no es un arma de fuego, no entra en el catálogo de, de, de, de, de armas federal, porque es un dispositivo eléctrico de legítima defensa. Se conocen como TASER en algunos países, aquí pues como dispositivos eléctricos. Queremos que las mujeres puedan portarlo, que los hombres puedan portarlo, que la ciudadanía pueda tener hacer uso de estas herramientas eléctricas para poder sentirse más, más seguros, para poder tener como una herramienta Extra de defensa. Esas son, pues, las tres eh, iniciativas que estaremos presentando, con lo cual el Más Apoyo Social vamos a estar cerrando el periodo legislativo, con lo cual el Partido Más Apoyo Social vamos a estar terminando este periodo ordinario de sesiones. Presidente, en eh, cuanto al tema político, ya vienen las elecciones, sabemos que si el mando alcanza, ahora sí que se sabe que todavía puede desaparecer el partido. Sin embargo veo que está rodeado aquí de, de la Reina Ayala que es una mujer que ha trabajado en política y que su distrito 14, si no equivoco tuvo mucha mucha gente y pues pero bueno está mejor. sí bueno comentarles que eh, agradecerles perdón llegamos un poquito acelerados a todos los compañeros que nos acompañan la verdad pues quisimos hacer una una, ...una convocatoria de gente a lo largo del Estado... ...nos acompaña aquí mi amigo Maceca de Felipe Carrillo... ...mi amiga Reina de eh, Otompe Blanco... ...Benito de Playa del Carmen... ...este... Sí. De, sí. De, eh, ...también de Playa... ...está ahí René de Isla Mujeres... ...entonces, este... ...pues quisimos hacer una pequeña convocatoria... ...porque realmente queríamos eh, presentar... ...y hablarles de las iniciativas... ...con las cuales estamos cerrando el año... ...y platicarles un poco del proceso electoral... 2024, como bien saben, pues va a ser una elección concurrente en la cual prácticamente se va a elegir a todo menos a gobernador, gobernadora del Estado, por lo cual el MAS, pues seguimos trabajando, seguimos abiertos a la ciudadanía, hacemos la invitación a todas aquellas mujeres, jóvenes, adultos de la tercera edad, personas discapacitadas, que quieran personas de talla baja, que quieran representar a su comunidad, que quieran representar a su gente, el más es la manera, el más somos el camino, el más somos la vía, para que todas las mujeres, los jóvenes, los hombres con talento, puedan ser candidatas y candidatas este año 2024. Sí. Bueno, hablarles de ese tema, como saben, precisamente nosotros como un partido estatal tenemos la, la diferencia, no lo llamo desventaja porque lo demostramos la elección pasada que no es una desventaja, de que solo tendremos candidatos a diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores, no a, senador, a senadores ni diputados feales ni presidente de la república, entonces esto lo vemos como una fortaleza porque vamos a tener la, los candidatos que son más cercanos a la ciudadanía, los candidatos que son más cercanos al grupo más pequeño que hace política en la sociedad, que es el municipio, que es el ayuntamiento y el Congreso del Estado. Entonces yo le diría que el MAS estamos abiertos a invitaciones de los demás partidos, hemos recibido invitaciones de distintos partidos políticos para formar una candidatura común, para formar una alianza, para formar una coalición, Todavía, pues estamos viendo, estamos valorando las invitaciones, pero claro que estamos abiertos a hacer una alianza por la gente, a hacer una coalición por la ciudadanía, a hacer una candidatura en bien del de Estado y de la gente de Quintana Roo. Obviamente, se tendría que conformar un gobierno de coalición, que los gobiernos de coalición son estos gobiernos que, pues, en, en muchos países del mundo ya se dan, en el cual los partidos postulamos candidatos digamos, siglados conjuntamente o siglados por alguno de los partidos miembros de la coalición o de la candidatura común y se distribuyen las posiciones del gobierno ya en sí a este gobierno de coalición. Entonces, yo les diría que estamos abiertos, pero nuestra principal alianza siempre va a ser con la ciudadanía, siempre va a ser con los grupos vulnerables del Estado. Como les decía, somos el único partido que está presentando iniciativas en favor de los grupos vulnerables Seguimos y seguiremos presentando iniciativas en favor de las personas de talla baja, seguiremos presentando iniciativas en favor de las personas discapacitadas y estamos abiertos a cualquier invitación de la ciudadanía para que la alianza que hagamos con el partido que hagamos va a ser con la ciudadanía. No sé si hay alguna otra pregunta. Pues miren, hemos recibido invitaciones de, de, de la derecha, de la izquierda de muchos partidos, la verdad, como no se ha concretado nada, pues no queremos eh, adelantarnos. Ya ha llegado el momento, en septiembre, como saben, empezamos el proceso. Ya ha llegado el momento, lo anunciaremos. Pero también les digo, el MAS no tiene miedo de ir solos, ¿eh? Aunque tengamos, vayamos solos, pues vamos a sacar una excelente votación. Como saben, venimos de obtener un 8%. Entonces... Este, a ver, este, aquí dijo yo, de prensa el PAN el PRD, y el PRD, y ellos dijeron que estaban... Pues como tal, eh, realmente nosotros hemos, eh, hemos estado un poquito eh, todavía ajenos a eso y como que lo que decimos es, oye, vamos a esperar, vamos a ver qué dice la ciudadanía, vamos a ver qué dicen nuestros cuadros, queremos también escuchar a nuestros representantes, que ellos escuchen a su vez a la gente, a ver, ¿Qué pide la gente? Acuérdense que si hacemos una alianza, si hacemos una candidatura común, va a ser para el beneficio de la gente que nos apoyó, el beneficio de la gente que cree en el MAS, que cree en el único partido estatal de Quintana Roo. Entonces yo les diría que si sí hemos recibido de todos los colores invitaciones, pero ahorita no, no, no tenemos nada concreto ni hemos todavía... Pues he hecho nada concreto, pero estamos abiertos a poder conformar eh, su grupo. Si no vamos a tener candidatos, diputados federales, senadores y entiendo el presidente de la República, es porque no tienen partido nacional. Exacto. Pero eso no implicaría que ustedes se sumen de facto con alguna fuerza política, ¿no? Claro, si nosotros hacemos una candidatura común, una coalición con algún partido, que solo hay nacionales, en Quintana Roo somos el único estatal, entonces todos los demás son nacionales. Claro que nuestra gente, nuestros cuadros, apoyaremos a esos candidatos de ese partido nacional. Ese partido? Terminamos la etapa de afiliación, lo presentamos a Juan en la red de prensa, terminamos con prácticamente casi 20 mil eh, afiliados ya al partido, entonces, pues recuerden que obtuvimos casi 40 mil votos, entonces lo que queremos es para esta elección de 40 mil irnos a 50, 60 mil votos, para poder, pues, seguir siendo ese, ese esa estrella a nivel nacional, porque somos el partido estatal más votado del país. Oye, Pepe y entonces, ¿a quién les gusta hasta ahorita a la presidencia de la República, ¿Tienen algún...? Pues yo les diría que nosotros eh, estamos abiertos a, a, a, a las propuestas, hay que, hay que ver quiénes van a ser los candidatos, qué propuestas van a hacer y ya en base a las propuestas, a las plataformas que propongan, pues se podrá tomar una decisión. De entrada, como partidos, ahorita estamos concentrados en el trabajo del MAS, en el trabajo local, y pues vamos a ser respetuosos de los tiempos y ya daremos la, la noticia si es que hay noticia o iremos solos si es necesario. Sí. Miren, nosotros estamos, eh, como les digo, realmente no tenemos preferencia, no, tenemos, no estamos casados con ningún partido. Realmente el partido que nos proponga un gobierno de coalición, el partido que nos proponga una candidatura común en favor de la ciudadanía, en favor de la gente y que podamos llegar a acuerdos, a consensos, que nuestra gente, que nuestros representantes se sientan a gusto, pues con ese partido jalaremos. No tenemos ninguna preferencia por alguno de los dos tanto todos los colores pues han tenido buenos gobiernos, han tenido malos gobiernos, de todo. Sí creemos que pues eh, aquí en el Estado están está habiendo distintos liderazgos y nos sentaremos con todos los liderazgos para escucharlos, ¿no? Pero también el MAS no se cierra las puertas a ir solo para darle oportunidad a todas esas mujeres y esos hombres que quieran competir. Este porcentaje del cual usted habla de ¿Consideran que va a ser la diferencia en la elección, eh, van a ser de alguna manera pues este hacer la, la, inclinar, la, la inclinar la balanza, o sea de ahí ustedes se están valorando, pero están tomando en cuenta esto o okay, que se están vendiendo caro? totalmente, no, no, no es por vendernos caro, es porque como lo sabemos pues 8% es prácticamente eh, casi 50.000 mil votos ...lo cual, como sabemos, puede ser la diferencia entre ganar la alcaldía de Benito Juárez... ...puede ser la diferencia entre ganar la alcaldía de Solidaridad... ...puede ser la diferencia entre ganar la alcaldía de Otompe Blanco... ...que obtuvimos una votación altísima... ...obviamente Felipe Carrillo Puerto, donde fuimos el, el segundo partido más votado... ...entonces, sí creo que nuestra inclinación, nuestro apoyo... ...va a ser para el mejor proyecto ciudadano... ...para el mejo, la mejor propuesta de candidatura común de coalición... Estamos abiertos a escuchar invitaciones, estamos abiertos a escuchar, eh, pues, eh, maneras de trabajar de la mano. Sí estamos convencidos, lo que dice eh, usted, es que, pues claro, el, el MAS puede inclinar la balanza, ¿no? Pero eso, pues, es una gran responsabilidad. no corres el riesgo de quedarse sin nada? O sea, no, yo les diría que no, porque somos un partido que demostramos que solos tenemos el 8%, entonces pues solo podemos crecer hasta un 10-12% y esa es otra. Iremos en coalición, iremos en candidatura común, una coalición digna, una candidatura común digna, donde el MAS tenga espacios importantes para poder obtener una buena votación. Estamos a cinco meses del inicio de Entonces, la campaña, del proceso electoral de no la campaña, perdón, ¿ustedes ya cuándo inician el proceso de selección de sus candidatos? Nosotros vamos a, a ir dependiendo qué pase con el, con el inicio del proceso, como saben todavía puede haber alguna reforma a nivel estatal que puedan recorrer el proceso electoral como el, el año pasado, recuerden que hasta enero empezamos el proceso electoral, ah, puede, haber? Pu puede haber todavía que el Congreso decida recorrerlo para que el proceso local empiece hasta enero y lo que pase a nivel federal depende de lo que diga la Corte del Plan B, si el Plan B regresa el proceso federal empezará hasta noviembre. Entonces, por eso les digo que todavía estamos en espera de esos, pero ya preparados para si no, en septiembre comenzar. ¿De hecho debe haber una reforma política a nivel local? A nivel local puede haber una reforma estatal, por eso les digo que todavía este mes puede haber una reforma política estatal y ahí podrían meter... hasta ahora? ¿O hasta cuándo bueno, se podría, en... es hasta 90 días antes de que inicie el proceso electoral, entonces todavía se podría meter un transitorio ahí para, para aplazar el comienzo del proceso electoral y que empiece hasta enero lo cual daría mucho más tiempo para una reforma electoral y para una posible pues conformación de coaliciones y ¿sí? diputados, sobre todo Morena no está en el, el región de hacer el tema de la reelección por uno o dos periodos más. ¿Ustedes como más apoyarían esta iniciativa de ampliar? Nosotros como más eh vamos a estar analizando las propuestas que se que se viertan en el Congreso sobre reformas políticas, sobre reforma electoral sí creemos que es necesaria una reforma electoral profunda al sistema electoral, por el simple hecho del paso del tiempo. Conforme va pasando el tiempo, la sociedad vamos cambiando, los gobiernos lo vamos cambiando, y si el tema electoral no va cambiando, pues como que se estanca ese tema, ¿no? Entonces creemos que sí hace falta una reforma electoral profunda, pero no no rápida ni en fast track, ¿no? Y la homologación de las elecciones también, oh, porque aquí ya seguimos la misma de que cada ¿Sí? año hay elecciones. Te que aprobar, Yo creo que eso eso prácticamente pues ya ya está, porque ya con la, la siguiente elección ya vamos a ir a la par de la federal. Cada tres años. 2024, 2027. 2024 ya vamos a elegir todo aquí en Quintana Roo y hasta el 27 otra vez. Entonces ya vamos a ir igual que los federales. Ya cada tres años. Ya, más de dos años. ya no va a haber. Pues eso creemos que no. Hay que ver también la ciudadanía cómo lo siente, hay que ver cómo cae porque es un cambio importante, ¿no? De que veníamos de elecciones muy continuas, ahora van a ser cada tres años, ven que esta legislatura solo va a durar dos años, prácticamente ya les queda un año, ya la siguiente duraría tres años, ¿no? Entonces, estamos atentos. que la gobernadora de No, pues agradecerle, nosotros somos unos convencidos que la gobernadora pues está haciendo un buen trabajo, estamos apoyándola en lo que se puede. Y yo invito a toda la ciudadanía que la apoyemos, porque acuérdense que si a, a, a, al gobierno de Quintana Roo le va bien, a la gente de Quintana Roo nos va a ir bien, porque vamos a tener más negocios, porque vamos a tener más infraestructura. Entonces, estamos respaldando la 100% como partido y como ciudadanos, porque creemos que pues es parte del deber ciudadano. no A veces quiero o exijo que las cosas cambien, pero hay que aportar nuestro granito de arena. Y el más, estamos cumpliendo estamos aportando nuestro granito de arena desde el tema legislativo, como les digo, por las personas discapacitadas, por las personas de talla baja, por los grupos vulnerables del Estado, el MAS está ahí para representar. ¿La banda en la tendencia con el, el Partido Oficial? Por el partido de pues yo les diría que no, no es la tendencia con el Partido Oficial, pero estamos abiertos a invitaciones de cualquiera de todos los partidos, eh, pero pues claro que estamos apoyando a la gobernadora para que a todos nos vaya bien. No, no yo les diría que somos nosotros el más un partido de centro, somos un partido que, eh, pues, comulgamos con la derecha, con la izquierda, con cualquiera de las ideologías, pero eh, también necesitamos, pues, ver cuál es el sentir ciudadano, ¿no? Si la ciudadanía, si la gente, si nuestros representantes, si nuestros grupos, pues quieren que vayamos con alguna, alguna fuerza, pues también eso, eso importa. ¿Y cuál, cuál es el motivo de la reunión con Mara? ¿Qué no, pues realmente el motivo de la reunión fue platicar sobre las iniciativas que el MAS estamos presentando. Como les digo, nosotros como el MAS nos, nos, nos sentimos y estamos seguros que somos los representantes de los grupos vulnerables y queremos que estas iniciativas pasen, eh, pues en, con apoyo de, de, de todas las instancias de gobierno de los diferentes colores para poder hacer realidad que no se quede nada más iniciativa. Como saben, tenemos una diputada y pues el Congreso son, son bastantes. Puede también ayudar incluso para que los diputados dejen pasar la iniciativa. Pues que... Porque tú has presentado, como partido, presentó un montón de iniciativas. Hemos estado muchísimo la ¿Se las han estado batiendo? ¿Se las han estado matando? ¿O cuántas les han aprobado de todas las cantidades? Porque presentaron sí, en la primera conferencia un listado enorme de iniciativas. <risa> no, ¿Qué está pasando con no, la iniciativa? Claro. Sí, bueno, pues, realmente también eso, eso es, es un no, llamado que nosotros eh, ya están en comisiones todas nuestras iniciativas, hemos presentado muchísimas y vamos a seguir presentando iniciativas, están en comisiones, presentamos eh, también la iniciativa de, de, de, del tema Hola. de las mujeres. las mujeres, del Día de los, los Emprendedores, del apoyo a las mujeres, todas las que hemos estado narrando en estos siguen en comisiones, desde aquí también hacemos un llamado a los diputados que presiden esas comisiones, que nos ayuden a que pasen que ayuden a que sigamos trabajando por la gente vulnerable, que ayuden a que sigamos trabajando, porque, como bien lo dicen, pues si esas iniciativas se quedan ahí enfrascadas, pues no va a haber beneficio, ¿no? Entonces, pues realmente, como les digo, estamos nosotros abiertos a, a escuchar, pero también queremos construir, pues de la mano, con, con eh, partidos y colores que también apoyen nuestras iniciativas. ¿Cuántas iniciativas han aprobado Pepe? Del MAS, no nos han aprobado ni ninguna. Pero, pero, cacho, pero no armas ah, sí, y no, no a nadie no o sea, es, es, es, tampoco hay muchas aprobadas, es que hay un proceso legislativo, ¿no? entonces primero pasa por comisiones y hay un tema importante, el impacto presupuestal, entonces algunas tienen impacto presupuestal y eso detiene el presupuesto, se discute a fin de año. Entonces esperan las comisiones para saber si van a tener la capacidad económica. Pero el dinero se aprobó finales del, año del pasado, año. para este año. Para, este año, para okay. el que viene. Nos, nuestras iniciativas fueron presentadas durante este ejercicio. Ah, ok. Entonces, si hay instancias de nuevas, dependencias nuevas. Ya, ya se leyó. Están en comisiones. Ah, ok. No, seguimos en comisiones, sí. O sea que todas están ahí, pero no se supone que el Congreso está produciendo como una máquina de tortillas ahorita todo. No. ¿No? No, bueno, las, algunas como las de aborto. Todas las de Morena, ¿no? <risa> <risa> o sea que les gusta el rojo, pero menos el moradito. Pues sí, los están pateando. Sí, ¿no? están, pues mm. sí, precisamente eso es lo que, lo que queremos también construir a futuro, ¿no? Que las iniciativas del más no se queden enfrascadas, que las iniciativas del más y de cualquier partido que sea se queden en ese llamado. Ya, presionado un amigo de Cancuncha en el Contrapunto, no sé si es Chetumal TV, es así como termina la conferencia del partido Más, que tiene tres iniciativas nuevas en, grupo, en favor de grupos vulnerables. Soy Sergio Mastella, hasta la próxima entrega.